¡Hello! Pues Eva Rodríguez Jular me ha hecho una consulta que me gusta mucho porque es algo que desarrollo en mis cursos de gestión del conocimiento, de curación de contenidos, y es ¿qué diferencia hay entre Google España y Google en español? Porque hay una diferencia, y ojo, cuando hablo de Google España hablo de Google de un país en concreto, un país en concreto que hable español. Puede ser Google Colombia, Google Argentina, Google México. Claro, eh, Google España Google español eh, se parece mucho y parece como que tiene que ser lo mismo. Pero es igual que si estamos hablando de la diferencia entre Google Colombia y Google español. Y creo que queda claro, es decir, en el Google de un país, en el motor de búsqueda de un país como Google España, como Google México, siempre cuando haces una búsqueda da preferencia a los resultados de ese país. En general no van a aparecer resultados de otro país a menos que ese otro país tenga mucha potencia y sea un resultado que tiene mucha relevancia para Google. Google en español hace la búsqueda pero en el idioma español, es decir, ya no se queda solamente en un país y le da preferencia, le da potencia a dominios que tienen pues, más autoridad y que estén en lenguaje español, es decir, en una búsqueda en Google Español te pueden salir resultados de España, de México, de Argentina, incluso de Estados Unidos de páginas que estén en idioma español. Pero vamos a verlo, vamos a verlo porque es... Muy sencillo, o sea, vamos a hacer una rápida prueba sobre esto. Bien, el otro día, de hecho, con mis alumnos de gestión del conocimiento en IDECO, hicimos esta búsqueda. Voy a ponerme los ojos de ver. Comida a domicilio. Y buscamos en Google España. Lo primero, además, buscando, poniendo comida a domicilio, sabiendo, identificando que yo estoy en León, pues... ...me sale, más allá de el, los restaurantes que haya en León... ...y de la publicidad, esto es el, el resultado de Google España... ...centrado en León, para comida a domicilio. Pues Justit.es, Justit.es Domicilio Salamanca... ...Justit eh, Villaquilambre, que es donde estoy ahora mismo... ...comida a domicilio en Valladolid, comida a domicilio en Burgos... ...Justit se lleva gran parte de los resultados... ...de la primera página de búsqueda. Luego está Gourmet a domicilio.es... El comidista, elpaís.com, que es un periódico español. Morisi.es, que es un restaurante español de Valladolid. Y ReyesDelChollo.com, descuento en comida, domicilio, pizza, sushi, kebab. Vale, eso es la búsqueda de Google España, Google.es. ¿Qué pasa si hago esta misma búsqueda en Google.com, en Google en español? Pues aquí la tengo. just it ¿vale? Es, eh, es el, es el, realmente es el resultado potente dentro de esta búsqueda, pero luego cambia. Play.google.com, o sea, es una app de sin delantal comida a domicilio. Luego, sin delantal.mx, eso es un resultado de México. vips.es a domicilio, restoin.es, restoin.es, la wikipedia, canariflash.com. Veis que los resultados son diferentes, incluso se ha colado un resultado de México. ¿No? Ah, y el primer resultado que no me había fijado, pedidosya.cl, es un resultado de Chile. Y está por encima de todo el resto. Veis que hay una gran diferencia entre Google España y Google Español cuando hacemos una búsqueda con el mismo término. Podemos hacer otra prueba. He puesto Donald Trump en Google.es y me sale la Wikipedia en español, el país, semana.com, el mundo.es, donaldjtrump.com, la página de Facebook. 20minutos.es, twitter.com y el HuffingtonPost.es. Resultados en español, exceptuando donaldjtrump.com, que es el sitio oficial, ¿vale? Google.com, Google en español. ¿Cuáles son los resultados sobre Donald Trump? La Wikipedia, elpaís.com, pero el tercero es univision.com, una página que no es de España. Luego La Vanguardia, que antes no se nos había colado. CNN en español. Lanación.com.ar, un resultado de Argentina. El diario ny.com y 20minutos.com. ¿Veis? Los resultados son totalmente diferentes. Bueno, no totalmente, pero muy diferentes. Porque se cuelan contenidos que no tienen que ver con páginas en español. ¿Qué pasa con esto? Pues que es un buen recurso nosotros cuando sabemos qué potencia de búsqueda tenemos podemos aprovecharlo siempre lo digo en mis cursos y en mis talleres aprovechemos el que google.com google en español cuando pasamos a google en español nos da resultados diferentes pero también son resultados relevantes y eso es importante a la hora de hacer una búsqueda de información correcta no os doy más la chapa me voy a volver a mi cueva y por cierto si alguno de vosotros os preguntáis cómo paso a Google en español, a google.com, porque necesita de un pequeño truco, pues os lo cuento mañana. Mañana tenéis ese vídeo. Ya me lo han preguntado. Entonces, mañana os lo cuento. Y si estáis viendo mi YouTube, mi canal de YouTube, donde voy a subir este vídeo, aquí cuelo ahora mismo el enlace a ese vídeo de cómo pasar a Google en español. Me regreso a mi cueva. ¡Hasta luego! ¡Adiós!